Si usted es mujer y sonríe cuando está sola, se duerme sin esperar un mensaje y se arregla para usted misma, déjeme decirle que entendió todo. Muchas veces pensamos que la mujer es el sexo débil, sin tomar en cuenta todo lo que tiene que pasar para sobrevivir ante la cruel sociedad. A muchas incluso se les hace casi imposible obtener la felicidad por sí mismas. Ese es un camino que suele ser difícil, pero una vez que lo atraviesan, se dan cuenta que son capaces de todo y más. Hola, soy Ricardo Niño, y me complace tenerte en esta nueva oportunidad de MB lifers Te has convertido en la mujer de tu vida, en la que siempre sueñas de ser. Has decidido que no hay obstáculos que te impidan seguir adelante. El único amor real y bonito es el que sentimos por nosotros mismos, por ti. Mientras más tiempo te dediques, mejor te sentirás. Sin duda, mujer, eres digna de admirar. Eres fuerte y exitosa. Me encanta ver cuando una mujer cree en ella. Es decidida. Se arriesga, le gusta aprender y crece. ¿Y tú? Puedes hacer eso y más, lo sé. Pero también sé que detrás de esa fortaleza hay momentos tristes, pero son momentos que hoy ya no te hacen daño porque has logrado pasar la página. Cuando decides amarte no necesitas a nadie más. ¿De qué sirve estar con alguien que no te valora? Pensarás, hoy te digo, de nada, no sirve de nada. Si te sientes en la necesidad de estar con alguien, evalúate un poco y conócete. No puedes andar por la vida rogando amor, o peor, aceptar a cualquier que toque a tu puerta. Sal, diviértete, ponte hermosa, más de lo que ya eres, pero hazlo para ti. Sal a comerte el mundo que él espera por ti. Por una mujer que es capaz de cumplir todas sus metas, capaz de evadir todos los obstáculos que la vida le ha colocado en el camino. Capaz de arriesgarse, arriesgarse para ser feliz, una mujer que no le teme el fracaso, una mujer que sabe que de los errores se aprende y con ellos se hace más fuerte. Me encantas mujer, me encanta que seas tan decidida, que entiendas por qué ocurren las cosas, que a veces no te agradan, pero eres lo suficientemente madura para entender que todo tiene un propósito y mejores cosas llegarán. Ese sexto sentido que nunca falla. Ese que demuestra tu seguridad, eres seguro de ti misma, aprendes de las caídas y te levantas una y otra vez, hasta lograr lo que quieres. Sé que eres fuerte, o sabes que eres fuerte, cuando no le temes a estar sola, entiende, para qué vas a estar con alguien que no te valora lo suficiente, que no te da el amor que mereces, no, eres más que eso, mereces más. Si sabes quién eres, no habrá nadie que te haga dudar de lo que eres capaz. Que no te dé miedo a sonreír. Eres hermosa. Tu sonrisa es hermosa. Eres inspiración. Crece. Una mujer que crece es aquella que se ama, se respeta, se arriesga, decide lo mejor para su vida y más. Pero no por el hecho de ser fuerte, no quiere decir que no puedes llorar. Eso no te hace más débil. Deja de pensar así. Cuando lloras eres aún más fuerte, a veces la vida nos coloca obstáculos que creemos imposibles de superar y en ocasiones queremos desistir, pero hey, no lo hagas, sé que puedes con esto, grita y llora si es necesario, cree en ti e inténtalo otra vez, así crecerás. Amiga, si aún no te sientes completa, no te preocupes, puedo ayudarte si me lo permites. Para lograr convertirte en una mujer fuerte y decidida, jamás debes quedarte callada, escúchame bien, jamás. Los problemas generan consecuencias, eso lo sé, pero si callas, créeme que esos problemas se volverán cada vez más grandes. No pierdas tu tiempo con alguien que no valdrá la pena. Muchos te verán como una persona fría, pero ¿y eso qué? Si sabes quién eres, ¿qué importan los demás? Ten en claro lo que quieres lograr y a dónde quieres ir. Traza tus metas, ya sea a corto, largo plazo, pero hazlo, marca tu ruta e inicia la travesía. Aunque sientas que tengas las de perder no decaigas, enfrenta siempre los problemas con seguridad. Ten los pies en la tierra, piensa a futuro pero no olvides de la hora, no te olvides de la hora, olvídate del pasado, pero no vivas de tus sueños futuros. Acércate a personas que comparten los mismos ideales que tú, que sean triunfadoras como tú. Si formas parte de un equipo, da lo mejor de ti. Puedes cometer errores, no te preocupes por eso, nadie es perfecto. No llames la atención de nadie, al menos no con mala actitud. No necesitas que otros estén detrás de ti para sentirte bien, ¿ok? Eres lo suficientemente lista para ti. No hay nadie que pueda hacerte más feliz que tú. Aléjate de personas mediocres. Tal vez esto suene algo duro, pero entiende. No puedes estar con personas que te atrasen. O peor, te conviertan en alguien conformista. Eso es lo peor que puedes hacer. Si te sientes estancada, debes hacer lo imposible para salir de ese agujero en el que te encuentras. Intenta mejorar. Vamos, yo sé que puedes. Jamás. Dejes de creer en ti. Eres fuerte, pero recuerda que también pueden existir cosas que te debiliten. Aún así no permitas que esas cosas te impidan seguir. De hecho, apóyate en esas debilidades y conviértelas en fortalezas. ¿Miedo al amor? ¿Miedo de qué? Recuerda que eres fuerte. Ok, está bien sentir miedo, especialmente al amor que a veces es casi incontrolable y difícil de entender. No le tengas miedo a los sentimientos. Una mujer fuerte no es una mujer cerrada. Debes entender eso. Todos tenemos miedo al amor. Aproveche tu fortaleza y arriesgate. Recuerda que tus prioridades son más importantes. No prometas aquello que luego no podrás cumplir solo por intentar satisfacer a otros. No permitas que alguien te pisotee. Con esto no digo que actúes a la ligera. Por muy molesta que te sientas, utiliza las palabras adecuadas para poner a esa persona en su lugar. Tu tiempo es valioso. No lo pierdas con cualquiera, no lo desaproveches. Rendirse. Hmm, esa palabra no debe estar en tu vocabulario. Una mujer fuerte no se rinde. Una mujer fuerte convierte lo imposible en posible. Una mujer fuerte sonríe cuando está sola. Una mujer fuerte se duerme sin esperar un mensaje. Una mujer fuerte se arregla para ella misma. ¿Derrotas? Claro, esas existen, pero para una mujer que entendió todo, las derrotas son lecciones. Lecciones que le ayudan a crecer, crecer más hermosa y fuerte, una mujer completa. Me gusta ver cuando sales decidida, para lo que la vida ponga en tu camino. Sabes que eres libre, y el poder lo tienes tú. Cuando decidimos triunfar en la vida, el camino se vuelve un poco difícil. Es ahí cuando debes decidir si quedarte estancada y esperar que las cosas pasen. Dejar que el miedo te derrumbe. Permitir que las críticas te hagan daño o utilizar todos esos factores a tu conveniencia. Que eres atractiva con o sin tacones. Que no aceptas migajas de nadie. Y hacerle entender a esa persona que, no eres difícil, es solo que estás en busca de algo mejor, para tu vida, y no cumple tus expectativas. Quita de tu mente esa errónea idea de, oh si sí soy guapa, oh si sí soy inteligente, no, eres ambas, y no tienes que demostrárselo a nadie. Pero si sientes ese deseo de hacerte notar, entonces hazlo, pero hazlo correctamente. Demuéstrale a la sociedad lo inteligente y fuerte que eres. Demuéstrale que has entendido todo y que nada te hará doblegar. Sé positiva y aléjate de las personas negativas. Esas personas solo permanecen cerca de ti para absorber toda tu energía. No por ser fuerte quiere decir que debes aguantar todo. No, cuando eres fuerte te conoces y sabes tus límites. Una mujer fuerte es aquella que cree en sí misma. Una mujer fuerte es aquella capaz de tomar sus propias decisiones. Una mujer fuerte es aquella que piensa en su futuro. Amiga, si nadie se preocupa por ti y por tu vida, imagina, ¿quién más lo hará? Una mujer fuerte es ambiciosa. Pero en este punto es necesario eliminar todas las connotaciones negativas de esta palabra, ya que una mujer ambiciosa es aquella que lucha por sus sueños. Y así eres tú, una mujer fuerte es auténtica, es lo más importante, no tienes ni la menor idea de lo hermosa que te ves cuando eres tú, una mujer fuerte está abierta a nuevas enseñanzas, sabe que todos los días se aprende algo, aprende de todo, y por supuesto de todos, la vida nos enseña algo nuevo cada día y solo una mujer fuerte utiliza eso a su favor, una mujer fuerte es aquella que se siente fuerte, Hoy quiero decirte que te admiro, por tu fuerza y valentía. Mujer, eres lo más hermoso de este mundo. Eres inteligente, atractiva, interesante, valiosa. ¿Qué haríamos sin ti?